Con este vídeo queremos hacer una primera valoración... ...de lo que ha sido el Festival de Experiencia Internacional Río Mundi... Eh, ...bueno, eh, como primera experiencia... ...pues eh, no podemos compararla con ninguna anterior... Eh, ...queremos eh, hacer una valoración tremendamente positiva... ...de lo que han supuesto estos tres días... ...el objetivo principal que era poner acuerdo a ...mirando hacia el sur, mirando hacia nuestro río... ...el río que ha vertebrado la ciudad durante tantísimos siglos... Eh, ...tenía como eh, principal objetivo además de mirar hacia el sur... ...hacerlo con experiencias diversas... ...experiencias culturales, experiencias musicales... ...experiencias medioambientales... de ...puesta en valor de lo que supone un río vivo... ...experiencias gastronómicas, artesanales... ...y fundamentalmente también deportivas... ...que ha sido, bueno pues quizás... Eh, ...la gran sorpresa de todo este evento... ...el hecho de ver a miles de deportistas... ...en, en el entorno del río... ...haciendo toda la diversidad... ...de las diferentes, eh, bueno pues... ...modalidades deportivas que se han visto... ...fundamentalmente modalidades deportivas... Eh, ...de ámbito, eh, no de grandes masas... Eh, ...como podemos ver todos los fines de semana... ...sino de... Eh, pequeñas federaciones deportivas y actividades deportivas que han tenido la oportunidad de ver cómo es una maravilla el deporte eh, relacionado con la naturaleza y relacionado con nuestros con nuestro ríos. Eh, ha sido un evento también donde bueno, pues hemos tenido la oportunidad desde el punto de vista turístico de proyectarnos internacionalmente. Eh, tiene unas muchísimas más capacidades en el futuro, pero bueno, el hecho de que haya venido el embajador de la India, de que varias embajadas hayan estado presentes, de que la Casa Árabe, que una casa que depende directamente del ministerio de exteriores eh, bueno pues haya estado presente en el festival es algo muy positivo para la ciudad de córdoba además eh, bueno pues todas las áreas municipales que han participado incluidas las empresas públicas Emaxa maxa y sadeco fundamentalmente al cual tenemos que agradecer su participación también tenemos que estar tremendamente agradecidos y ha sido muy positivo todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana la participación eh, del consejo del movimiento ciudadano con el consejo de distrito sur que ha participado en el día de la vecindad que se incorporó a Río Mundi y que también, bueno, pues da un sustento de participación ciudadana muy importante. A la misma vez, bueno, pues también eh, tenemos que valorar otros aspectos que tienen que ver con el día a día de la ciudad y cómo este evento, bueno, pues puede ser algo muy horizontal desde el punto de vista ciudadano. Eh, como todas las primeras experiencias, también tenemos que hacer autocrítica, quizás tenemos que rebajar la parte de la ronda de Isaza porque puede haber molestia a los vecinos y a las vecinas que vivan en ese entorno y desde aquí, bueno, pues Pedimos disculpas en la medida de lo posible y en los futuros eventos, además de buscar mucha más proyección internacional desde el punto de vista turístico, eh, bueno, pues eh, arreglaremos cualquier cuestión que este primer evento eh, haya podido causar. Eh, también bueno, pues tenemos que poner en valor que otro de los grandes eh, objetivos ha sido bueno pues la participación desde el punto de vista de que colectivos de todo tipo han sido parte del evento. ¿no? Estamos hablando de cientos de colectivos que han participado en el evento y han hecho del evento bueno pues un parte también de un modelo de ciudad muy participativa. Eh, ya a partir de mañana vamos a pensar en los siguientes eventos centrando, eh, como digo, el tema de la participación de toda la ciudad y de todas las áreas municipales municipales y empresas públicas en un evento que tiene muchísimas potencialidades para el futuro como ciudad y como modelo, como modelo de Córdoba.